Hola a todos, bienvenidos al canal de WI, educación para la inclusión. Mi nombre es Sara Escobar, soy estudiante de noveno semestre de la Universidad C de la Facultad de Fisioterapia y estoy realizando mis prácticas en WI. El día de hoy les queremos hablar sobre una problemática, la cual es la reactivación económica para las personas con discapacidad en Colombia. Antes de que la pandemia iniciara... Las problemáticas o barreras que más agobian a las personas con discapacidad eran desde las barreras actitudinales como los estereotipos, estigmas, prejuicios y discriminación, las barreras en la comunicación, como el uso del lenguaje técnico, letra pequeña en mensajes y videos sin subtítulos o sin compañía de un intérprete de lengua de señas. Las barreras físicas, como las escaleras y curvas que impiden el ingreso a edificios o las aceras sin rampa. Barreras políticas, como negar el derecho al trabajo, a las personas con discapacidad o a la participación en diferentes programas. Y barreras en el transporte, como la falta de transporte público accesible o el mantenimiento de este. Durante la cuarentena, algunas entidades en Colombia y otros países de Latinoamérica tuvieron, gracias a la iniciativa de personas con discapacidad, algunas modificaciones para mejorar la inclusión de esta población. En los noticieros nacionales implementaron la compañía de un intérprete de lengua de señas, pero a pesar de este cambio positivo, los periodistas seguían utilizando un lenguaje muy técnico. Por otro lado, surgieron varias iniciativas de tapabocas transparentes con los que se pudiera ver la boca para que las personas sordas puedan leer los labios, ya que esta es una de las formas en la que ellos se pueden entender y comunicar. Sin embargo, no se vieron cambios en las barreras físicas, políticas y ni hablar de las actitudinales, donde sigue siendo difícil concientizar a la sociedad sobre el respeto y la inclusión de las personas con discapacidad. Y ahora que ya inició la repertura económica y que todo poco a poco está volviendo a la normalidad, ¿qué ha cambiado y qué ha mejorado para las personas con discapacidad en Colombia? Hasta el momento seguimos con las mismas barreras físicas y actitudinales principalmente, ya que la mayoría de los espacios públicos de las ciudades siguen en tener una entrada accesible o baños para personas con discapacidad, y las aceras se encuentran sin rampas o franjas podotáctiles mal diseñadas. Adicionalmente, todavía falta mucha conciencia y cultura sobre esta población, por ende, las personas con discapacidad y los adultos mayores siguen siendo excluidos. Eso también es una de las causas por las cuales en las calles casi nunca vemos personas con discapacidad debido a que la arquitectura de la ciudad no les permite participar de los espacios que aquí se encuentran. A partir de esto se genera un círculo vicioso, ya que las personas con discapacidad no pueden salir porque los espacios son poco accesibles y al no salir los demás no los vemos y no generamos esa conciencia de construir espacios accesibles. Necesitamos crear conciencia en toda la población colombiana principalmente para poder acabar con estos círculos viciosos y poderle demostrar a las personas con discapacidad de que no están solos y que Colombia quiere trabajar para dejar de excluirlos. Nos gustaría saber dónde te encuentras ubicado y qué lugares accesibles conoces.